una ponencia de María Agúndez los museos etnográficos en el contexto de las manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial. María es historiadora del arte y conservadora de museos y lleva muchos años eh, dedicada a la gestión del patrimonio cultural y particularmente al patrimonio cultural inmaterial desde el área internacional. Actualmente es la subdirectora eh, adjunta de la subdirección de gestión y coordinación de los bienes culturales. Hola, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por participar en nuestro encuentro de gestores y bueno, y gracias a los organizadores, Carmen y Sergio, que sé que hasta la... Bueno, han hecho un gran esfuerzo y además bueno, han planeado y han estudiado muy bien cada una de las ponencias y sé que las que, me han, pre bueno, las que han estado delante de la mía han sido excelentes y bueno, espero estar a la altura. No, no soy tan especialista en patrimonio inmaterial como los que han hablado antes, antes que yo. Me dedico, como ha dicho más Carmen, a temas de gestión, sobre todo de lo que, es, de lo que son los procesos de declaración de manifestación representativa, que es lo que regula nuestra, nuestra normativa. Pero bueno, voy a intentar por lo menos estar un poquito a la altura, no creo que, que lo haga tan sumamente bien. Y la idea es hablar un poco primero de, de los museos etnográficos, lo que ha sido la historia de los mismos y cómo la propia evolución de estos museos etnográficos y su relevancia e importancia en los últimos años ha dado lugar a, a que el, el patrimonio etnográfico se llame... Patrimonio inmaterial, a pesar de las diferencias que hay. Aquí ya sabéis que está Honorio Velasco, que es el especialista número uno en estos temas y además ha hecho un, numerosas publicaciones e intervenciones mmm, analizando esa evolución de folclore, cultura tradicional y etnografía a patrimonio cultural y material, cómo ha evolucionado, pero bueno, los museos han sido un elemento esencial para esa evolución, para ese, mmm, esa conceptualización del patrimonio cultural y material y con ello el desarrollo de la convención y eh, por último hablaremos cómo ese desarrollo de la convención, su implementación en España ha dado lugar al plan, del que bueno, supongo que Sara... Habrá hablado y, bueno, y de lo que ha sido el desarrollo de la ley de patrimonio cultural y material, y con ello a nivel eh, estatal, las, las declaraciones de manifestación representativa de patrimonio cultural y material. Mi presentación la tenéis vosotros, ¿no? Yo creo. Sí, Bien, genial. Pues, eh, bueno, pues si quieres, podemos pasar a la siguiente. Bueno, pues. Eh, mm, Vamos a empezar, yo creo que es importante eh, volver a, a estudiar, bueno, a estudiar o volver a plantearse el concepto de, de museo etnográfico, ¿no? En general son aquellos museos que recogen las tradiciones y los costumbres de cada región con la finalidad de que no se olviden, ¿no? Esto sí que es muy importante, ¿no? Son de una gran diversidad y la idea es esa, recoger las tradiciones culturales, que es como define un poco eh, nuestra Real Academia de la Lengua Española la etnografía el estudio descriptivo de la cultura popular y bueno y cómo la Ley de Patrimonio Histórico Español, que en su momento fue pionera, en el año 85 ya recogía el concepto de etnografía ¿vale? en los artículos 46 y 47. Es verdad que previamente a la nuestra eh, eh, ya Cataluña había hecho una normativa relacionada con el tema de, de la etnografía y bueno yo creo que son puntos de inflexión en el que se da una gran importancia al patrimonio cultural y material, entendido evidentemente desde el punto de vista exclusivamente etnográfico como la cultura popular o la cultura tradicional con la finalidad de que no se vaya eh, a, a olvidar. La historia de los museos etnográficos, como expondré a continuación, ha sido bastante azarosa, ha tenido sus más, sus menos y, bueno, y ha ocasionado una proliferación, un gran número de museos etnográficos, pero de diversa índole, de diversas características, más o menos grandes, más o menos pequeños, representativos de una zona más específica o de una zona más grande y, en general, Supongo que, como todos sabréis, no hay pueblo hoy en día que no tenga un museo etnográfico o un museo de una cultura popular o tradicional de, de su propia identidad en su, en su territorio, ¿no? El único problema que tienen estos museos etnográficos es que algunas, en algunas ocasiones están vistos más bien como una especie como de almacén de objetos, ¿no? Incluso a veces las propias familias, en, bueno, pues en sus casas o bien de pueblo o bien en las fincas, pues algunos hacen sus mini museos etnográficos, ¿no? Con objetos, pues incluso con los juguetes antiguos de, de los bisabuelos, pues los, los custodian, los guardan y van incluyendo, pues objetos diversos de, de, de esa identidad familiar y van haciendo lo que se llama a veces un museo etnográfico. La siguiente, por fin. Bueno, ¿cuál es la finalidad del museo y su repercusión ¿no? como museo etnográfico? Sí que quería resaltar un poco esta idea porque para el patrimonio cultural y material es esencial. ¿no? Según Zubillar Carreño, el museo debe ser un centro cultural, eh, se considera una institución social y el museo etnográfico debe ser ante todo un museo de la sociedad. Esta es la gran diferencia si lo comparamos con un museo de arte, ¿no? Es importante esa idea de un museo que representa una identidad colectiva, una identidad cultural, es el museo de una comunidad en el que es esencial que la comunidad portadora participe de ella, ¿no? que eh, trabaje en ese museo y que, lo, y que forme parte de su propia historia, de su propio de, de día a día. ¿no? Yo creo que esta es quizás la gran diferencia con respecto a un museo como el del Prado. ¿no? En general el Museo del Prado se suele ver como algo externo o los museos de... De pintura o de arte o los museos en las, en las grandes urbes, ¿no? Uno va ahí pues, a contemplar belleza, estética, pero no, no lo considera como algo de su propia historia, ¿no? Mientras, en los museos etnográficos sí, sí se consigue llegar a ese, a ese concepto. ¿no? Es la ventana de, la, de, de nuestra cultura hacia lo exterior, y bueno, como diría eh, Carretero son museos destinados al patrimonio de las sociedades tradicionales, ¿no? ese sí que es un punto yo creo que marca la gran diferencia entre los museos etnográficos y los otros museos y que como veremos a continuación son esenciales para poder entender el desarrollo de la Convención de Patrimonio Inmaterial y de las listas representativas y bueno el desarrollo luego y la implementación de lo que son las manifestaciones representativas de patrimonio cultural inmaterial. Siguiente por favor. Bueno, entonces, recogiendo un poco estas ideas que, que he comentado y que, eh, bueno, quería resaltar, yo soy bastante eh, pesada con este tema y sobre todo con el patrimonio cultural inmaterial la fuerza que tiene este patrimonio a la hora de crear la, la identidad cultural y la identidad patrimonial. Siempre se habla cuando se trabaja términos de patrimonio cultural, la importancia de que exista una comunidad que sienta ese patrimonio como suyo, que es la única manera de que, de que los poderes públicos consigan mantener la diversidad y la riqueza de nuestro patrimonio. ¿no? Y en el patrimonio cultural y material es donde mejor se plasma No hay pueblo que su fiesta no vaya a realizarse, porque es algo que la gente vive, tan suyo, tan de dentro, lo necesita tanto. De hecho, en la pandemia se ha visto ¿no? la cantidad de eh, eh, comunidades portadoras que a pesar de no poder llevar a cabo el desarrollo de su manifestación en la calle o en, o en otros términos, bueno, a través de los medios eh, tecnológicos han seguido trabajando en su propia manifestación porque lo consideran una parte de su historia y de su ser. ¿no? Entonces, en este patrimonio cultural y material es donde mejor se ve y los museos etnográficos además ayudan aún más a poder seguir manteniendo este concepto de identidad cultural y de identidad patrimonial. ¿no? ¿Por qué? Porque es la propia comunidad la que en muchísimas ocasiones son los que crean y forman estos, estos museos. Si vemos un poco las manifestaciones que están eh, incluidas eh, dentro de la lista representativa de patrimonio cultural y material, en las 15 que tenemos no hay ninguna de ellas que no tenga ningún museo etnográfico asociado. Vale, incluso yo qué sé, la fiesta de los caballos del vino pues también tiene un centro eh, asociado la fiesta de la madre de de Algemesí, pues también tiene un centro, de, un centro de interpretación un centro que custodia elementos o aspectos materiales, por eso es necesario la figura del museo relacionados con la, propia, con la propia manifestación y en este caso es la propia comunidad la que hace que este museo siga vivo es quien dona muchas de las piezas a estos museos quien hace que se lleven a cabo actividades alrededor del mismo. Entonces, bueno, yo sí que quería destacar esa, esa relación entre patrimonio cultural y material, museo endográfico, y cómo ello plasma esa idea de, de identidad cultural e identidad patrimonial, sobre todo cuando están eh, relacionados eh, con una comunidad más pequeña, más concreta, más específica y en una localidad eh, eh, también determinada. Siguiente, por favor. Por otro lado, es, hay que destacar cómo, eh, siguiendo las estadísticas de, del Ministerio de Cultura, entre los años 2000 y 2016 hubo un incremento notable de los museos etnográficos, mientras que en el 2000 eran 156, en el 2016 ya contábamos casi con 262. ¿no? Esto eh, sí que es un claro ejemplo de la, de la importancia que ha ido teniendo la etnografía y, y el patrimonio cultural inmaterial y, y cómo todas las localidades eh, han querido llevar a cabo eh, un museo etnográfico o en algunos casos un museo etnográfico de una temática eh, muy concreta. Siguiente, por favor. Antes de avanzar en este campo, quedé, vamos a hacer una breve síntesis de lo que ha sido la historia de los museos etnográficos en España, que yo creo que además demuestra muy bien cómo incluso en algunos casos la etnografía o el patrimonio cultural inmaterial, como hablamos ahora, se ha usado en algunas ocasiones desde un punto de vista más, eh, más político para la creación de identidades, ¿no? En el año 1913 es cuando se da vía libre a la creación de los, de los museos municipales en las ciudades y poco a poco así empiezan a surgir en cada una de las ciudades o de las entidades locales algún museo dedicado a esa, a esa cultura eh, tradicional. Hay un desarrollo de museos etnográficos y museos locales, pero con el estallido de la guerra civil esto evidentemente queda, queda parado, aunque durante lo que es la Segunda República... La siguiente diapositiva, por favor veremos cómo sí que hay un gran avance, ¿no? Bueno, eh... Pues muchos de vosotros que os habéis estudiado un poco la historia de los estudios de etnología y folclore, pues eh, es un poco repetir eh, eh, lo, lo que ya se ha dicho al respecto. Bueno, pues en la Segunda República hay, gran, hay grandes avances. Primero hay muchísimos intelectuales, científicos y de literatura que empiezan a hablar sobre la importancia de esa cultura tradicional, de la diversidad regional y, y de la diversidad de culturas populares que, que hay en el, en, el territorio, eh, en el territorio español y, y eso supone una gran riqueza. Surgen eh, asociaciones como Excursionismo 15 en Cataluña o las misiones pedagógicas que tanto, bueno, pues, eh, tanto han dado de sí. Y además en el año 1934 eh, se crea eh, el Museo del Pueblo Español, del que luego Elena eh, os hablará más, más detenidamente, pero esto supone un punto de inflexión en cuanto a, um, al estudio y a la investigación y a la recopilación de información de, de las distintas culturas y de las distintas tradiciones que forman parte de nuestro, de nuestro territorio y que yo creo que hacen que España sea, sea tan rica y hacen que España tenga esa, esa diversidad en el patrimonio cultural y material y, bueno, y por ende eh, un montón de eh, manifestaciones incluidas en la, en la lista representativa. Siguiente, por favor. Llegado, eh, llegado la guerra civil, como hemos comentado, se para. Y bueno, cuando ya eh, empezamos con el, con el régimen franquista, bueno, pues eh, eh, aquí es donde vemos un claro uso político de... De, del patrimonio cultural inmaterial y de la figura. Aquí más, hablamos más de, más de folclore. Bueno, se usa esa, es, eh, es, es, esos estudios de, de folclore y de cultura tradicional para crear un concepto eh, de unidad eh, nacional, de sentimiento unitario, de una única cultura que forma parte de todo el territorio. Y bueno, esto claramente eh, no es el reflejo de la sociedad actual ni de la sociedad de la Segunda República ni de la propia historia de España. ¿no? En ese sentido, somos un país rico en, eh, en historia cultural y rico en, bueno, simplemente si ves los distintos tipos de alfarería que se desarrollan a lo largo de todo el territorio, o las historias mitológicas o las historias, eh, bueno, las, los distintos tipos de canciones o la, o la forma de la arquitectura, de la vestimenta, bueno, pues eh, es, es un paradigma de la diversidad que existe en nuestro, eh, en nuestro territorio. ¿no? Y bueno, en este periodo de, del franquismo hay un claro culto hacia el costumbrismo ¿no? y es un uso muy político para crear esa idea de, de una cultura única y, y nacional. Siguiente, por favor. Durante la democracia ya cuando es, eh, empieza a haber grandes, eh, grandes avances otra vez en esa idea de una cultura eh, popular diversa eh, en función de cada una de las zonas geográficas, y bueno, empieza a haber otra vez esa, esa reafirmación de las distintas culturas. De hecho, nuestra propia Constitución lo recoge en su artículo 2, ¿no? que estamos formados por diversas culturas. ¿no? Y eso yo creo que es, nuestra, bueno, es, una, es, un, es un gran logro por parte de la Constitución y un gran logro por parte de todos los españoles. ¿no? Y una gran riqueza, como he repetido ya varias veces. Y empiezan a surgir esos museos más locales, más, eh, más pequeños. Empieza ese proceso de, des de descentralización cultural que se refleja en nuestra propia Constitución y luego en la propia normativa de... De, de patrimonio histórico-artístico, ¿no? con, con, bueno, con ese sistema de gestión cultural material concurrente que evidentemente se plasma en el patrimonio cultural y material. ¿no? Y lo que también surge aquí ya es un concepto de museo mucho, mucho más amplio. entonces Los museos etnográficos ya no solamente se hacen referencia a la cultura folclórica o la cultura popular de una determinada localidad, sino que vemos que surgen museos eh, etnográficos relacionados con manifestaciones culturales que ya puedan ser tanto materiales como intangibles. Ahí os pongo el Museo del Vino de, de, de Vivancos porque además en este caso es un, es un museo eh, realizado por, por, la, bueno, pues por la bodega Vivancos el, el dueño de la misma es un forofo, vamos, es un obsesionado de los museos y bueno, él mismo crea, crea su propio museo. Ya se había creado otro museo del vino en, en, en Peñaciel pero bueno, él, él hace un museo del vino más histórico eh, porque incluso tiene restos arqueológicos de cuando se empieza a trabajar el vino en la zona de La Rioja, con su propio museo de, de corcho y de, de, de sacacorchos dentro del propio museo, pero también tiene una parte de cómo se trabaja eh, el vino en, propiamente claro en, en sus bodegas. ¿no? Entonces vemos como poco a poco eh, empieza a haber una, una amplitud de, de la historia de, de, de estos museos ¿no? y vemos la necesidad de, por un lado, esos museos etnográficos más de carácter local para recuperar. Y más que recuperar eh, es documentar la importancia del patrimonio cultural y material, eh, que es un patrimonio vivo, que es un patrimonio cambiante, es que se documente. ¿Vale? porque es necesario primero saber lo que tenemos para poderlo proteger y porque como es un patrimonio vivo que cambia hay que documentarlo muy bien para que bueno, aunque vaya cambiando se tenga información de cómo haya sido eh, previamente. Además cambia porque en algunos casos hay ciertas costumbres que, que, bueno, que varían y luego hay ciertos oficios que debido al, a, a los desarrollos eh, científicos y técnicos o al propio devenir histórico pues, se dejan de usar como, bueno, como es el caso de una de nuestras manifestaciones que estamos trabajando para patrimonio cultural y material que es Rating, que es el, el transporte fluvial de madera, evidentemente, claro, ya no usamos los ríos para transportar, pero bueno, así que ha sido muy importante tener documentado muy bien cómo se hacía toda esa actividad y se hacen recreaciones históricas, que no dejan de ser elementos esenciales para poder enten entender ese patrimonio cultural y material y que además consiguen esa idea de identidad social y de identidad cultural que hemos comentado antes. Siguiente, por favor. Bueno, la situación actual eh, de estos museos, eh, la parte positiva, ¿no? Tienes ahí parte negativa que comentaba al principio, muchas veces que se ven como, como almacenes, eh, son más difíciles eh, de hacer ver al, al turista, o sea, los turistas, bueno, pues sí si se entretienen, ¿no? asisten, pero menos, pero bueno, la parte más positiva es que son museos muy flexibles, suelen ser museos de. De, eh, reducidos en tamaño, muy enfocados a un, a un territorio en el que la comunidad portadora de la propia manifestación o de la propia localidad está muy encima, entonces hace que sea un centro esencial para la propia eh, comunidad y los y los vamos, los vamos defensores de la manifestación, la comunidad portadora de la manifestación suele ser el propio gestor directo del patrimonio. ¿no? Bueno, aquí he puesto dos fotos, el, el, Alcalde Morón, el Museo de la Calde Morón y el, el Museo de Escuela Pusol, que en este caso son dos registros de buenas prácticas declarados por la UNESCO, en el que vemos cómo los propios museos son elementos esenciales para, eh, para proteger, documentar el patrimonio cultural y inmaterial. ¿no? La, la Convención de Patrimonio Cultural y Material tiene tres líneas en las que se pueden obtener, bueno, las que puedes estar inscrito en alguna de ellas. Lista de salvador de urgente, España no tiene nada. Lista representativa eh, que tenemos 15 y los registros de buenas prácticas, España es el que más tiene, que concretamente tenemos tres, el Museo de la Calde Morón, el Museo de Escuela Pusol y, y, y Monsen en, en Cataluña. ¿no? Entonces, estos dos, el Museo de Escuela Pusol y el Museo de la Calde Morón son ejemplos de cómo eh, estos museos etnográficos son eh, elementos esenciales para poder proteger nuestro, eh, nuestro propio patrimonio cultural y material y que además sirven como ejemplo para... Eh, para, bueno, para otros países o para otras comunidades. ¿no? Concretamente, el Museo de Escuela Musol es un museo hecho dentro de la propia escuela eh, de Pusol en Elche y son los propios alumnos los que gestionan su museo, se lo enseñan a los demás y es la propia comunidad de Elche y de quien da los objetos o quien además ordena el museo, hace su, su discurso y además lleva a cabo la donación de los mismos. Y el Museo de Lacal de Morón lo que ha hecho es, gracias a este museo, recuperar un saber tradicional que es el uso de la cal y además intentar eh, llevarlo a, a además a otros sitios de españa para trabajar en, y para que no se muera no este este oficio tradicional si es desde mi punto de vista es muy interesante ver el Museo de la Morón como esa figura de la recuperación de un oficio tradicional que estaba en desuso pero que es claramente esencial y que puede seguir manteniéndose vivo y bueno para otra serie de oficios eh, tradicionales es un ejemplo a seguir ¿no? y la importancia de los museos etnográficos para estos oficios tradicionales es, es, es importante. La siguiente por favor. Bueno, esta evolución de los museos etnográficos eh, va, muy, va muy unida a la evolución del concepto de folclore, de etnografía y cómo llegamos a ese patrimonio cultural y material, que como os he dicho, bueno, esto ha dado lugar a numerosas charlas, investigaciones y, y, y, y publicaciones. Ahora casi nadie habla de, de folclore, nadie habla de tradición cultural popular, hablamos de patrimonio cultural y material, ¿no? España siempre tuvo un papel muy destacado en la convención de 2003, eh, fue uno de los 20 primeros países en ratificar la convención, ha formado parte del comité del 2009 a 2013, nos gustaría volver a formar parte del mismo pero hay tortas por entrar, entonces le hemos, dejado, hemos decidido no presentarnos y además hemos sido miembros del órgano de evaluación que es el órgano que evalúa las candidaturas que se presentan a lista representativa, registro de buenas prácticas y salvador de urgente. Ahora mismo somos el cuarto o el quinto, he puesto el cuarto, pero tendría que revisar, creo que somos el cuarto o el quinto empatado con Francia, con más elementos inscritos, 17 en la lista representativa y 3 en buenas prácticas. ¿vale? Eh, hay otros países que nos ganan por, por oleada, pero no pasa nada, o sea, lo importante es que mantengamos bien nuestras manifestaciones, que las estudiemos y las investiguemos bien, ¿no? y que además exista esa comunidad portadora tan importante en este patrimonio cultural inmaterial y, y que lo sienta como suyo. Además, supongo que lo habrán dicho, no he podido escuchar las charlas previas, pero insisto mucho, cuando hay una charla, la Convención de Patrimonio inmaterial es inclusiva, nunca exclusiva. Estar o no estar en la lista no significa que tu patrimonio sea más o menos importante que otro. ¿vale? Simplemente un proceso, hay un, unas normas para entrar, es un proceso y ya está, pero no significa que sea más o menos importante. Es totalmente distinta a la de patrimonio mundial. ¿vale? Aquí no por estar en la lista eres más prestigiosa. Siguiente, por favor. El Formar parte de la, de, de la convención, eh, aparte de participar en ser miembro del comité de órgano de evaluación e inscribir muchos elementos, eh, lo importante realmente y lo que te exige la convención es la figura de... Eh, Garantizar ese patrimonio cultural inmaterial, que siga vivo, que se mantenga vivo y bueno, garantizar su salvaguardia, entendiendo el concepto de salvaguarda como no solamente protección, protección, difusión, dar a conocer eh, bueno, algo más activo. ¿no? Yo creo que eso, este, esta palabra de salvaguardia es, es mucho más completa que la mera protección que se usa sobre todo para los bienes inmuebles y los bienes muebles. ¿no? Y otro de los puntos que dice, como medida de salvaguarda esencial y como he comentado previamente, es la obligatoriedad. De eh, estudiar e investigar ese patrimonio cultural inmaterial, es decir, inventariarlo. ¿vale? Y se tiene que inventariar con la participación de los que viven ese patrimonio como, como algo suyo. ¿no? De tal manera que una de las obligaciones que decía eh, la Convención, una vez que ratificas la misma, es la importancia de los inventarios y la importancia de la política de salvaguarda, de la difusión y, bueno, y ser miembro. Eh, España, pues eh, con esa situación. De, eh, de materia concurrente en temas eh, de cultura, pues tenemos una complejidad a la hora de, de hablar de los inventarios. ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, esta diversidad y esta situación tan complicada que tenemos en cuanto a gestión del patrimonio cultural y más aún la gestión del patrimonio cultural y material, si recogemos los artículos de la Constitución, bueno, pues ha hecho que, eh, que concretamente el Ministerio de Cultura haya ido un pelín más retrasado con respecto a otras comunidades autónomas en la salvaguarda del patrimonio cultural y material. Y una de las cosas que hicimos, como explicaré después, es eh, la ley del año 2015 sobre patrimonio cultural y material. No obstante, antes de hablar un poco de, de la misma, eh, sí que quería especificar, um, mis compañeros del Ministerio saben que soy muy pesada en este tema. Que el concepto de manifestación representativa de patrimonio cultural y material que recoge nuestra ley supone una protección jurídica, que no es lo que exige la UNESCO. ¿vale? La UNESCO y los grandes especialistas en patrimonio cultural y material hablan de inventario o de atlas, ¿no? que no es lo mismo y de hecho hay comunidades autónomas, como os pondré después, que han trabajado muy bien esa figura de los inventarios y de los atlas y que luego, en algunos casos, si es necesario, llevamos a cabo esa protección jurídica. ¿vale? Así que eh, eh, me... Vamos, me gusta mucho resaltarlo porque las protecciones jurídicas en algunos casos lo pueden conllevar a que se lleve a cabo un, una congelación de esa manifestación. Eh, la protección jurídica significa que eh, las instituciones eh, deben, salvar, eh, deben velar por, ese, por esa manifestación y tienen que participar o... o o tienen una, una forma de trabajar más directa eh, sobre, sobre estas manifestaciones, que en algunos casos sí que es necesario, como por ejemplo los, aficio, eh, los oficios eh, artesanales, como veremos después, el esparto es un oficio artesanal que se encuentra en una situación más bien complicada eh, cada vez hay menos personas que trabajan estos oficios artesanales entonces ahí las instituciones públicas y la administración sí debe entrar a conseguir que eso eh, no desaparezca no pero hay otros eh, eh, elementos o otras manifestaciones de patrimonio cultural y material que es que no van a desaparecer o por lo menos hoy en día no tienen vamos, es muy difícil que desaparezcan por ejemplo las fallas hay tanta gente detrás de, ese, de, de esa necesidad de llevar a cabo la fiesta de las fallas que bueno, hoy por hoy parece inviable que no, se, que, que no se pueda realizar. Luego hay otras que sí que hemos declarado manifestación representativa, que en su momento, por mmm, situaciones políticas, sí que hubo una prohibición de las mismas, entonces bueno quizás no esté de más protegerlas jurídicamente, como por ejemplo el carnaval. No, no obstante, hoy en día hay muchísimas comunidades portadoras detrás del desarrollo de estas manifestaciones que parece inviable que en un momento dado puedan desaparecer. ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que esto... Es muy importante porque, eh, eh, como decía una compañera mía, los abuelos, que son los altos cargos de las administraciones, les cuesta entender esa diferencia entre la protección jurídica y lo que es un inventario exclusivamente. ¿no? Por otro lado, cuando llevamos a cabo estos inventarios, hazlas incluso a la propia manifestación o la declaración de manifestación representativa de patrimonio cultural y material, si exigimos esa participación de la comunidad... Es esencial y eso lo exige la UNESCO y en ese caso a nosotros como Ministerio de Cultura nos cuesta un pelín más la actualización, la puesta eh, eh, al día de estas, eh, de estas manifestaciones. Es uno de los puntos que, eh, bueno, que a nosotros mmm, todavía no sabemos muy bien cómo, cómo articular. ¿no? Y bueno, y comentar que están vigentes desde el año 2015. Siguiente, por favor. Bueno, en el, como os comentaba, a raíz de la implementación de la, de la ley de, de, de la convención, por un lado se creó el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y por otro lado la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial de 2015. ¿no? El plan eh, recoge, como os habrá explicado Sara, una serie de propuestas, proyectos, ideas y bueno, unas directrices en cuanto a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, incluso de se, se desarrolló en su momento una list, eh, un unos campos de cómo debían de ser esos inventarios y la ley, pues como toda ley, es un marco jurídico de protección que tiene sus fallos, porque por mucho que tú declares manifestación representativa, patrimonio cultural y material, eh, el esparto, si luego no tienes un régimen disciplinario, pues no, pues poco podemos hacer. Si no lo cumples, no tengo, con qué herramientas, no tengo ninguna herramienta para castigar a la administración. Pero bueno, estas son cosas ya más internas nuestras de, del propio ministerio. ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, y sí que quería destacar como en, eh, bueno, en esta materia concurrente que os he comentado hay otras comunidades autónomas que sí que han llevado a cabo inventarios, como son Andalucía, Cataluña y Canarias donde hay un estudio en profundidad de todas aquellas manifestaciones y elementos relacionados con el patrimonio cultural y material en su, en su territorio y que no están protegidos jurídicamente, pero sí que están recopilados. ¿no? Y bueno, esto sí que es, yo creo, que muy enriquecedor y esto es lo que nos exige la UNESCO. De hecho, cuando vamos a trabajar sobre sobre una manifestación para declararla, eh, para incluirla dentro de lo que sería la lista representativa de patrimonio cultural y material, no exige que esté eh, declarada o bien de interés cultural o manifestación representativa, exige que esté en un inventario. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, pues la manera más eh, fácil, puesto que no hay inventarios relacionados con... Eh, puesto que no hay inventarios en su, en su territorio, es la declaración propiamente de la manifestación representativa a nivel estatal, como ha, ha, ha ocurrido con la técnica del vidrio español, ¿no? que eh, bueno, al realizarse esa, esa manifestación dentro de una institución que es la, real, eh, que es la, que es la fábrica del vidrio de la granja, que es competencia del Estado y que además se desarrolla en diversas comunidades autónomas, bueno, pues, la, la mejor manera de podernos presentar luego ante la UNESCO era declararlo manifestación representativa de patrimonio cultural y material, o incluso en otras manifestaciones que estamos trabajando ahora para la UNESCO, como es la transhumancia, la importancia bueno, de tenerlo declarado a nivel estatal, pues es una manera de que todas las comunidades autónomas puedan participar sin que todas ellas tengan que presentar su número de inventario. Siguiente, por favor. Bueno y en las manifestaciones que tenemos, eh, que hemos hecho, que tampoco son tantas, las voy a poner todas, son por un lado la Semana Santa, el Carnaval y la Transhumancia, son las tres primeras que hicimos en el año 2017 y todas ellas tienen, como veremos después, un museo etnográfico asociado, pero incluso estas manifestaciones que las pudimos declarar a nivel estatal porque se desarrollan en todo, en todo el territorio y además en algunos casos son esenciales para entender las relaciones con otros eh, países, España principalmente con, con Iberoamérica, como por ejemplo sería la la Semana Santa, pues en casi todas las, las localidades hay algún tipo de museo etnográfico relacionado con alguna de estas, de estas manifestaciones. ¿no? Siguiente, por favor. En el año 2019 hicimos eh, la del Esparte, el toque manual de campanas y el Sexeni. Eh, en, además, en estos casos, estas, sí que las otras tres eh, sí se trabajaron desde, desde el propio Ministerio de Cultura, fue algo que vino bueno, pues más... Más movido por, por, por, el, por el propio ministerio, mientras que estas tres fueron solicitadas por las propias comunidades portadoras. ¿no? El toque manual de campanas fue, eh, bueno, fue el, eh, la propia comunidad de los campaneros de, de Albaida que solicitaron la declaración del toque manual de campanas como manifestación representativa, viendo además que se recogía en todo... En, en todo el territorio. El Esparto, bueno, fue la propia comunidad portadora, eh, sobre todo de algunas zonas como Ciencia, viendo la problemática que tenía eh, la supervivencia de este, de este oficio. Pidieron eh, y solicitaron la declaración del Esparto como manifestación representativa. Y además al mismo tiempo desde el IPC se hizo un plan de salvaguarda. ¿no? Y luego el sexenis de esas manifestaciones que ya estaban protegidas jurídicamente en su propia comunidad autónoma, pero que bueno, consideraron que también querían que fuese protegida eh, a nivel nacional. Y bueno, pues lo solicitó la propia comunidad portadora y la propia comunidad autónoma y por eso pudimos tramitarlo. ¿no? Siguiente, por favor. Y luego ya en el, en el 2021, pues aquí volvemos a tener otros dos casos eh, bastante interesantes. Por un lado las sociedades musicales valencianas. Eh, que fue la propia comunidad portadora de las sociedades musicales valencianas quienes, quienes, lo, quienes lo solicitó, que también tienen sus propios centros de interpretación y que eh, además ya estaban protegidas jurídicamente por la comunidad autónoma valenciana, pero ellos querían, eh, bueno, pues no sé por qué, elevarlo a manifestación representativa y bueno, ante eso el Ministerio de Cultura, bueno, es un trámite totalmente legal y, y, y, y bueno, y se desarrolló, ¿no? Y luego, bueno, pues la técnica del vidrio esplado, como, como os he comentado, es un proyecto en el que estamos trabajando. A ni, a nivel UNESCO, y bueno, era esencial tenerlo inventariado y, se, y la mejor manera de poder eh, cumplimentar ese criterio R5 era declararlo manifestación representativa dentro de nuestro, propio, eh, de, de nuestro propio sistema, porque, bueno, como os he dicho, por un lado se hacía en la granja, que es claramente ese museo, centro de interpretación, eh, esencial para poder entender esta técnica del vidrio sopilado y esencial para que se pueda mantener. Son de esos oficios que están también en una situación un tanto eh, complicada de, de mantenerse en vivo. Y bueno, y, y aparte del de la granja, sigue, sigue vigente eh, el, el centro en, en Gordiola. Y aunque España ha sido muy rico en, en técnica del virus soplado, ahora mismo son muy pocos los talleres que se encuentran todavía en marcha. ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora estamos trabajando en otras dos más, que es el Belenismo y la Técnica del Nudo Español. El Belenismo ha sido la propia comunidad portadora, varias asociaciones de Belenismo quienes han solicitado que se pueda declarar manifestación representativa y la Técnica del Nudo Español ha sido la propia Real Fábrica de Tapices, que también lo ha solicitado y que además en este caso, al igual que la Técnica del vidrio soplado, por ejemplo, el esparto, se encuentran en una situación un poco complicada, ¿no? Y todos ellos tienen centros de interpretación o museos etnográficos que son esenciales para poderlo eh, mantener vivo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, a raíz, como podéis ver, de, de, de la historia de los museos de etnografía y de esa importancia que tenemos, bueno, de ese desarrollo de manifestación representativa de patrimonio cultural y material, Vemos dos elementos esenciales en, eh, eh, y cómo ambos elementos se necesitan mutuamente. ¿no? Por un lado, tanto para los museos etnográficos como para la tramitación de, de manifestación representativa de patrimonio cultural y material es esencial. La comunidad portadora, tanto porque en muchas ocasiones son ellos quienes solicitan la, la declaración o la incoación, que desde un punto de vista de gestión del patrimonio cultural y material es quizás lo más revelador ¿no? de ese patrimonio cultural y material. Los bienes inmuebles, normalmente casi nadie quiere que se les declare bien de interés cultural, en cambio en el patrimonio cultural y material muchísimas comunidades portadoras que sí que quieren esa, esa declaración. Y por otro lado, para poder entender bien, para poder estudiar bien esos, esos, eh, esas manifestaciones, es esencial esos centros, museos etnográficos, museos, de, eh, museos de, de interpretación. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí os he puesto imágenes del, de distintos museos relacionados con las que ya están declaradas, ¿no? Pues el Museo del Carnaval en Badajoz, el Museo de los Campanarios eh, de Albaida o el Museo de la Semana Santa en, eh, en Zamora. Siguiente. Tenemos el del Esparto Cieza o el de los Belénes de, de Molina Mala. Bueno, hay infinidad de museos etnográficos, como creo que ya ha dicho Julio en su, en su presentación y como se ha visto además en los, eh, en los informes periódicos. ¿no? Cada una de las manifestaciones tienen siempre un montón de museos o centros etnográficos asociados. Siguiente. Y, bueno, ¿Y cuál es el reto ¿no? en el siglo XXI ahora de esos museos etnográficos y de ese patrimonio cultural inmaterial? ¿no? Por un lado son complementarios, como os comentaba, se autonecesitan. No podemos entender eh, los estudios de manifestaciones representativas sin estos museos etnográficos. Y por otro lado, eh, para estos museos etnográficos las declaraciones de manifestación representativa, aunque he dicho que tienen un carácter jurídico y mmm, en algunos casos se nos olvida, al no haber muchas hasta la fecha, las que hemos declarado a nivel estatal, tienen un componente de visibilidad y de difusión y de dar a conocer muy importante, que para los museos etnográficos también son esenciales. ¿no? Por otro lado, es necesaria esa comunidad portadora, por un lado para las declaraciones de manifestación representativa, porque son ellas las que lo impulsan, y si no lo impulsan ellas, son ellas con las que tenemos que trabajar, y para los museos, porque son esta comunidad portadora quienes los mantienen ¿no? y quienes los dan a conocer. Son tanto las manifestaciones como los museos están vivos, están activos y ayudan muchísimo a esa idea eh, de, de identidad patrimonial. Para mí quizás dentro del patrimonio cultural y material y con estas dos figuras, museos y manifestación representativa, hemos conseguido eh, eh, crear ese, ese concepto, ¿no? esa identidad colectiva patrimonial la pertenencia a un grupo eh, con unas características patrimoniales culturales muy concretas. ¿no? Y los museos, como os he dicho, ayudan a esa difusión y bueno, y ayudan, por un lado, a, a ese inventario, a ese estudio, que al mismo tiempo ayuda a la manifestación representativa y, por último, ayudan a una mayor sensibilización. Porque una de las cosas que sí que vemos en los museos etnográficos y en las manifestaciones representativas es que están muy bien entendidas y comprendidas por la propia comunidad portadora, porque lo siente como algo suyo. El siguiente paso es darlo a conocer a los externos ¿no? y, que, y que lo vean como algo esencial para esa comunidad portadora. ¿no? Y quizás aquí sí que es el punto en el que los museos eh, pueden ayudar más a esa sensibilización hacia, hacia el exterior y, y bueno y la declaración de manifestación representativa, como hasta ahora se vive como un, un galardón o un emblema, pues también está ayudando más a esa sensibilización hacia, hacia el exterior. Y con esto, bueno, pues yo doy por terminada la... Eh, la, la intervención sobre los museos y la, la manifestación representativa. Y bueno. eh, muchas gracias María, que, que tu ponencia nos ha situado fenomenal en el ámbito de la gestión estatal y, de, y del marco jurídico, el patrimonio cultural inmaterial, y que tras esa evolución, ese recorrido que has hecho por la historia de los museos etnográficos, hemos aterrizado en el punto de inflexión que supuso la convención de 2003, a partir de la cual eh, el nuevo concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial va a traer en consecuencia una serie de cambios internos a nuestra legislación con el Plan Nacional de Salvaguardia y la Ley de, de Patrimonio Inmaterial de 2015. Y, y también me ha gustado mucho esa, que has destacado el que esta convención es inclusiva, que también lo había comentado Julio en su primera ponencia, y creo que es muy importante eh, que lo tengamos presente, que es básico y fundamental porque es lo que la diferencia y lo que la hace más social. O sea, es una convención de la sociedad y, lo, y la diferencia de otras eh, convenciones basadas en el prestigio, quizás, como la de patrimonio mundial. Y luego también eh, ese, ese detalle de bueno, que la manifestación representativa efectivamente supone una protección jurídica, que hacía falta, pero que no necesariamente implica una labor de investigación e inventariado como si se ha llevado a cabo desde otros territorios, no a nivel estatal, y que es lo que exige la, la Convención de, de 2003. Y bueno, eso, ver que cada una de esas manifestaciones y elementos inscritos en la lista representativa llevan siempre asociado un museo, lo que da a entender que el museo es la herramienta fundamental a través de la cual se expresa esa comunidad portadora, en relación con su, eh, con su tradición, con su elemento, con su manifestación. Y, y bueno, pues las conclusiones también de cara al futuro y los retos a los que se pueden enfrentar estos museos me parece que han sido muy, muy acertados, María y te agradecemos muchísimo tu participación y que hayas compartido con nosotros todo lo que sabes que es muchísimo. Es tanto, no tanto. Muchísimo.